Let's go, let's go, go, go, go, go Yo vengo de la, nada, de la nada, yo lo sé. No tengo educación, pero está bien. Conozco las calles. César me es asustado, me tengo las mejores conexiones. Loco nacimiento, en mis venas corre la sangre del gueto. Malandro desde morro, mando María y Cristina. Perro ya no les miento, respetado por el estilo y talento. A puras riñas me gané el respeto. ganar la calle no es, un juego. no es un puto juego, no es un puto juego. La calle te enseña lo que no. es en la escuela, esto no, no es un juego. juego. Aquí estamos en guerra Todos los días se escuchan sirenas Rojo y azul por toda la acera Por toda la acera Pequeño metido con puro bandido. En la esquina fumando. Más así lo digo. Cuando había pelea, en corto corrían conmigo. Pues soy la mera verga. Compa, por si quiero un tiro. Por si quiero un tiro. Y rababam, mi barrio es peligroso. Somos puro locos. Zafado del coco, si le entras en corto te desconozco Crecí en un barrio rodeado de puro loco Toda la con el foco, pinches chapetones, no me quiera hablar de traiciones. Si jamás se dio el topón, aquí soy la mera vena, el que hace buena letra. El que hace buena carnal, rifando. La galleta enseña lo que no ves en la escuela. Esto no es un juego.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 Mesa bacha, Vaya. represento Santa Cora, mis rabos y la pacha Siempre nos tachan como vagos callejeros andamos en el fumadero, siempre andamos de negro Por si ah, toca tu entierro no tienen tienes hora de rondar Por el vecindario, por el vecindario S.M.R.S. Controlando Dice La calle te enseña lo que en la escuela Esto no es un juego, aquí estamos en guerra Todos los días se escuchan sirenas Loco azul por toda la cena en el vecindario Diario Fumando Y tomando Solo voy vagando Ando de negro No soy culero Veo una sombra de negro Me ten cuidado por donde caminan, mira esos amigos te pueden joder la vida la pinche justicia te discrimina por la fita que si te ven tumbado es porque eres malandro sigo rapeando sigo improvisando esta vida solo me la estoy fletando solo me la estoy fletando carnal ah es iluminado. R.S. Carnal de la R.S. Records, representando todo mi pinche barrio. Un saludo para esos locos que hacen rap a lo real, Carnal. Ah, cumbre locos, Santa Catacha, Guacha, te pedo. Apenas está comenzando, loco, Guacha. Hey, yeah, yeah. La RS representando... Ay,